Hola, qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en Linux.com. Hoy estamos una vez más eh, utilizando esa fantástica herramienta que hace casi un par de años la gente de Valve puso a disposición de todos los jugadores linuseros. Esa herramienta que, como bien sabéis, se llama Steam Play Proton y que bueno pues que gracias a ella pues, eh, podemos jugar a multitud de videojuegos que no fueron diseñados en su día para nuestro sistema operativo sino que fueron diseñados para Windows como sabéis es una herramienta que entre otras muchas eh, que conforman el proyecto Steam Play Proton pues, incluye eh, pues el, el, el proyecto Wine la gente de Code Weavers está trabajando activamente en, en Steam Play Proton colaborando con Valve y, y bueno pues otros proyectos importantes eh, dentro de Steam Play pues son F Audio o incluso pues eh, los creadores de DXVK y de, de 9VK que también bueno pues han han colaborado para que todos podamos disfrutar de juegos y hay montones de juegos eh, en nuestro sistema operativo sin tener que andar haciendo esos molestos cambios de de Dual bot o haciendo chiribitas, ¿vale? Es muy sencillo, como todos sabéis, solo hay que activarlo en Steam y ya es darle a play y ya trabajamos. Bueno. Pues nada, esto es Steamplay Proton y esto es Automovilista 2, que como sabéis es un videojuego que acaba de salir la versión 1.0 pues hace un par de días, hace nada de nada. Eh, es un juego que como sabéis lleva en Early Access pues eh, más o menos un par de meses y que bueno, eh, si sabéis cómo soy y qué tipo de juegos me gustan, pues sabréis que llevo machacando con él ya una temporadita, justo el día, desde el día que salió, porque bueno, pues. Digamos que los trabajillos que hace esta compañía, a pesar de que no tienen soporte nativo, eh, realmente pues es una compañía, Reiza Reiza Studios, que, que trabaja muy bien y que me gusta mucho como, como, como hace sus juegos. ¿vale? Reiza, eh, para quien no lo sepa, es una compañía brasileña eh, que en el pasado pues, eh, hizo otros juegos tan conocidos como Stock Car, eh, String, que era un... un un videojuego que, que bueno pues eh, recogía eh, digamos que las carreras de estocar en, en brasil eh, también obviamente pues el automovilista 1 eh, ese juego que estaba hecho con el motor de refactor 1 y que tanto pulieron y tanto tanto tanta chicha le sacaron eh, y que bueno pues eh, recogía también la gran tradición automovilística de de, de, de Brasil, pues ya no solo en el tema de Stock Car, sino en todas las categorías en las que eh, la gente de, de este país eh, sudamericano pues eh, eh, está metida. Vale, es un país, como sabéis, del que han salido grandísimos pilotos como Ayrton Senna, como Nelson Piquet, como Massa, como Barrichello. Bueno, hay montones y montones de, de grandísimos pilotos brasileños que todo el mundo conoce. Y, y bueno pues nada eh, vamos a jugar un ratito a este juego a automovilista 2 os voy a repasar un poquito los diversos elementos que tenemos por aquí por la pantalla principal vamos a dejar de hablar ya porque es que si no os voy a aburrir y os voy a enseñar un poquito bueno pues eh, como veis eh, los elementos que tenemos en el, en el menú tenemos en el menú la posibilidad de jugar carreras individuales podemos testear también eh, pues diversos eh, circuitos y, y coches tenemos un modo campeonato en el que podremos, por ejemplo, pues, eh, correr el, el calendario de Stock, Stock Car Brasil 2020, ¿vale? En los diferentes circuitos que, que, que hay en Brasil, que como veis son un montón de ellos. Y, y bueno, pues por, por supuesto tenemos un, una opción de Time Trial. El Time Trial, bueno, pues nos permite... Eh, correr diferentes carreras, eh, marcar tiempos y que esos tiempos sean subidos a, a los servidores de Reiza y compararlos con los de otros jugadores o yo que sé pues añadir eh, añadir pues eh, pilotos fantasma propios o pilotos fantasmas de otros jugadores o... Es, esta, la verdad es que está muy bien si no queremos competir eh, de una forma directa pues lo podemos hacer de esta manera eh, pues mira, me cojo tal coche y tal circuito y me, nos echamos unas carreritas y vemos quién es el más rápido, ¿vale? el que marque mejor tiempo pues perfecto, ¿vale? esto creo que podría tener incluso un poco más de recorrido como pues haciendo eventos, supongo que eh, en un futuro lo irán añadiendo porque esta gente pues reiza es un estudio que, que, que trabaja muchísimo y la verdad bueno pues está muy volcada en lo que son eh, los, la base de jugadores eh, que tiene y, y bueno yo supongo que lo acabarán incluyendo alguna especie de modo de, de eventos eh, donde la gente pues pueda participar vale eh, y luego bueno pues por supuesto el multiplayer de, de toda la vida que es donde más chicha pues eh, probablemente vayamos a, a sacar al juego y que, bueno, pues eh, aquí es donde estarían todas las partidas. Que, como veis, hay ahora mismo un montón de ellas en este momento. Eh, aunque, bueno, con, con jugadores, pues no, no hay tantas. Eh, pero bueno, supongo que esto irá, irá creciendo con el tiempo. Porque el juego, la verdad, es que está muy bien. Tenemos una posibilidad y es algo también muy interesante. Y es que podemos crear nosotros nuestra propia partida con nuestros propios ajustes. Esto está muy bien porque... Eh, pues obviamente no, no tenemos que arrancar pues una especie de, de servidor dedicado ni unirnos a las partidas que están creadas ya eh, por la gente de reiza no está, esto está muy bien pensado funciona muy bien y nada eh, básicamente lo que es el sistema multiplayer el sistema real y virtual es el mismo de el mismo que project cars 2 que bueno pues para quien esté un poquito al tanto sabrá que este juego está hecho con el mismo motor vale se nota muchísimo además eh, porque tiene muy buen funcionamiento eh, tiene unos gráficos muy muy buenos eh, con un montón de coches en pantalla y, y apenas bueno pues eh, apenas se ve que haya esfuerzo por, por parte de por parte de, del juego vale bueno pues nada ahora vamos a, a ver un poquito que es lo que nos encontramos aquí en, en, en Automovilista. Creo que esto es lo mejor del juego, claramente. Eh, fijaos, estos son todo categorías de coches de los que podemos, eh, los, con los que podemos jugar, como veis, bueno, pues tenemos aquí Camaro, tenemos Caterhams de todo tipo, o sea, de, con diferentes motorizaciones, tenemos la Copa de Clásicos brasileña, aquí hay más clásicos, un poco más potentes, la Copa Fusca, que bueno, esto, eh, para quien no lo sepa, bueno, pues hay muchos coches... Eh, no todos, pero hay algunos coches que no tienen licencia y eh, le ponen pues, un nombre alternativo. En este caso pues, es Fusca. Supongo que será un apodo que tienen en Brasil pues, los, los escarabajos. Tenemos camiones, incluso tenemos una copa de Fiat 1 que bueno como veis se llama Reiza, Reiza 1. O sea que tenemos coches de la Fórmula 3, tenemos montones y montones de coches de Fórmula 1 clásicos de diferentes épocas la fórmula reiza que más o menos se eh, equivale con la fórmula 1 de, de, de los 2000 vale la fórmula retro que acaban de actualizar ahora y que acaban de añadir coches reales como este brabham o incluso bueno pues este este lotus o este mclaren eh, y más cosas que hay aquí la fórmula eh, la fórmula esta trainer que supongo que es eh, pues una fórmula de, de aprendizaje la fórmula ultimate que sería bueno pues el equivalente de la fórmula 1 actual eh, obviamente no tienen pues licencias y le ponen pues fórmula ultimate pero bueno son coches muy parecidos muy muy parecidos a, a los actuales con drs eh, con KERS eh, con, con incluso como, como veis hasta hasta tienen pues el, el halo tenemos aquí como estáis viendo pues un, un modo showroom donde podemos ver los coches vale y, y bueno, pues Fórmula V10, Fórmula V12 Fórmula B Estos son coches Que están hechos bueno Con motores de, de Volkswagen escarabajo ¿vale? Tienen poca potencia, pero bueno Son muy, muy ágiles, son coches muy, muy divertidos de jugar Y, y bueno, pues La Fórmula Vintage, que son los coches De la Fórmula 1 de los años 60 Como veis, pues Con alerón o sin alerón Y estos con alerón son unos coches tremendamente difíciles de conducir. O sea, son absolutamente una locura. Hace falta tener una, una práctica endiablada para, para dominar esta, esta categoría. Y luego, bueno, pues ya otro tipo de coches ya que no son de tipo fórmula, como este Ginetta coche GT4. Coche, la verdad, furioso y tremendamente adictivo de conducir, ¿vale? Estos coches tipo GT4. Coches de GT5. De la marca brasileña Puma. Eh, para quien no lo conozca, bueno, pues Puma es una marca de, que hace coches deportivos. La marca brasileña. Quizás no muy conocida, pero también, como os dije, del, del Gineta, pues muy, muy divertido. Como veis, es un deportivo pequeñito, de estos súper ágiles. No alcanza velocidades ahí de vértigo, pero eh, resulta tremendamente divertido de conducir los coches de tipo última estos son unas bestias pero loquísimas eh, tienen una potencia inusitada eh, hot cars que son coches antiguos bueno pero preparados de una forma diferente a los de la a los de la copa estos que, que os dije antes de la copa classics eh, y luego bueno pues tenemos diferentes categorías de, de carts tenemos carts eh, de diferentes eh, de diferentes cilindradas, de 125, GX 390, no sé qué será. Bueno, pues incluso los tenemos de alquiler. <ríe> Fijaos que tienen las defensas estas de, de los típicos cards que, que hay en, en que podemos alquilar en, en los circuitos de cards. De Por cierto, una actividad que recomiendo a todo el mundo, pero súper divertida. Y luego, bueno, pues cards con, con palaca de, de cambios incluso. Después tenemos una una Copa Lancer en el que podemos, eh, co podemos correr con Mitsubishi Lancer, vale. Una Copa Montana que es eh, bueno pues una especie de entre comillas mezcla de pick y coche tipo eh, StockCar, vale. Eh, que bueno pues eh, es otra, otra de esas categorías que se corren en Brasil. Es un coche también muy muy adictivo de conducir, muy dinámico. Los coches car De, de finales de los, de los 60 si no me equivoco Coches de los 70 ya en este caso de, de, de los Opala de los 60 Y después de la época de los 80 que como veis pues van cambiando poco a poco ¿vale? Luego tenemos eh, los típicos prototipos de, que vemos por ejemplo pues en Le Mans Aquí tenemos por ejemplo pues este Ginetta o los, meta, los diferentes Metal Moro esto está petado de coches, o sea, es que este, este, este juego solo ya solo vale la pena por la cantidad de coches que tiene y la cantidad de y la cantidad de, de circuitos. Además son coches que, que no son los típicos coches que te puedes encontrar en cualquier otro juego, son coches muy especiales y, y bueno pues eh, que mola mucho conducir, la verdad. Vamos a ver, por ejemplo, pues este Gineta que como veis bueno pues es súper súper bonito, este fabricante británico de, de coches eh, que bueno pues eh, fabrica deportivos fabrica prototipos vale volvemos hacia atrás y luego bueno pues más eh, categorías de, de coches de tipo prototipo como por ejemplo pues este metal moro o este sigma p1 que es también otra pasada de coche ya después otras categorías de, de prototipos ya un poquito más eh, quizás más eh, sencillas eh, con menos potencia y por último bueno pues está que os digo que es una auténtica delicia conducir que es tremendamente divertido son unos coches que cogen las curvas pero en el aire o sea no no cuesta nada pasar por curva con ellos son súper súper rápidos no dan una potencia no dan una velocidad eh, tremendamente eh, pues una velocidad tremendamente eh, elevada pero en cambio pasan súper rápido casi sin, sin, sin necesidad de reducir eh, por las curvas y luego bueno pues tenemos eh, estos que son pues parece un coche típico de, de calle sprint race no, no sé muy bien cuál es eh, si es una categoría real pero supongo que no eh, coches de stock car luego el stock car 2020 que estos estos por ejemplo pues son los que con los que podemos correr en la categoría en la categoría de, del campeonato, ¿vale? Del Stock Car 2020. Este es el juego oficial de Stock Car 2020 Brasil. Vamos a darle, por ejemplo, pues aquí a, a, al showroom para para ver este coche, ¿vale? Eh, una cosa que no os enseñé, pero bueno, todos estos coches que veis aquí tienen sus librerías, ¿vale? Podemos escoger diferentes decoraciones siempre la que más nos, nos guste la podemos escoger vale y, y luego bueno pues eh, estos street cars que como veis a, acaban de añadir este camaro que no había visto vaya eh, interesante y, y bueno pues son es una categoría street cars supongo que son coches muy potentes y supercar por último que bueno son cars, pues son cards pues con muchísima con muchísimo caballaje y supongo que súper rápidos vale bueno no vamos a daros más la brasa con el tema de coches, que como veis está petadísimo el juego de, de coches. Ahora quiero que le echéis un ojo a todo esto que hay aquí, que estos son circuitos. Y no son los típicos circuitos que nos encontramos en todos los juegos, ¿vale? Aquí tenemos de todo. Tenemos el famoso circuito de Adelaida, que para quien no lo sepa, pues fuese de, de la Fórmula 1, allá por los 80, yo me acuerdo de los grandes premios de, del circuito de Australia que eran en Adelaida y no en... ...y no en donde son ahora, ¿vale? Eh, es que no me acuerdo del nombre ahora, ¡ay por Dios! Mm, en Australia es... Eh, ¡Ah! Bueno, no me acuerdo. Increíble, que no me acuerdo de la primera carrera del mundial. Bueno, supongo que son los nervios... Y, y luego bueno pues el azure que se llama así pues uh, realmente porque bueno pues no tiene licencia pero es el circuito de mónaco estos circuitos están todos hechos con, eh, todos hechos con, con bastante lujo de detalles este lo acaban de añadir el padhurst el famoso monte panorama que como sabéis eh, tanto me gusta Brands hatch brasilia con sus dos variantes diferentes Gatwell Park, un, este, esto es una auténtica locura de, de circuito, no lo conocía y la verdad es que está súper súper divertido. El circuito de Campo Grande, el circuito de Cascais en, en la vecina Portugal, el, el circuito de Cascabel, Curitiba con sus dos variantes, Curvelo con sus dos variantes, Donington Park, Vale, aquí tenemos los dos variantes de Donington Park en, en el Reino Unido el circuito de goiana con tres variantes eh, granja viana que, que bueno pues es un circuito de karting en brasil también guaporé Ibarra el fantástico y siempre genial circuito de imola uno de mis circuitos favoritos de todos los tiempos con sus cuatro variantes tenemos imola imola histórico del 2001 y histórico de 1988 que fue cambiado como sabéis eh, ...por culpa de, de la fatídica muerte en el mismo fin de semana de dos pilotos de Fórmula 1... ...entre los que destacaba, como sabéis, pues Ayrton Senna... ...y, y bueno, pues eh, fue cambiado pues, a una variante un poco más segura... ...con más chicanes que hacían pues, reducir eh, la velocidad. Luego, bueno, pues tenemos Interlagos con su variante histórica... ...su variante, eh, bueno, pues mucho más rápida... Esta histórica es una pasada porque es súper largo. Y la verdad es que mola mucho. La verdad es que este lo podían dejar así, que mola. Jacarepagua, eh, que es chunguísimo de decir. El circuito español de Jerez, ¿vale? Más conocido ahora mismo por las carreras de, de motos. Pero bueno, también conocido en el automovilismo por las carreras de camiones. Y bueno, pues hace años pues también se corría... Eh, aquí el, el gran premio de Fórmula 1 de España. Kansai, que no es otro que Suzuka, pero sin licencia y por lo tanto se llama así. Con varias variantes, como veis. GP, West, East y Classic. Y después Kyalami, circuito sudafricano con la variante histórica incluso. Londrina y le doy cada vez que lo doy aquí me los marca como veis tiene un montón de este tiene una, una variante para coches y otra para carts vale esto sería la, la, la de carts y luego Montreal Montreal es también uno de mis circuitos favoritos Cortona en Italia de carts Oldton Park Inglaterra con tres variantes Santa Cruz Snetterton con tres variantes también. Spielberg, con varias, con tres variantes. 1974, 1977 Aquí, como veis, han metido una chicán. Eh, Taruma. Velochita. Está en Brasil, aunque se llame así. Belo Park. Y Virginia, Virginia, Virgi, Virginia International Raceway. Vale. Esta es una, un circuito con una cantidad de curvas bestial, por ejemplo, esta, esta zona de aquí es chunguísima, pero bueno, como veis está petado de circuitos, de variantes de circuitos y, y luego, bueno, pues eh, por supuesto podemos eh, cambiar lo que nos dé la gana en cuanto a los oponentes, las reglas, incluso como veis hay aquí un montón de reglas diferentes... Eh, después en cuanto a las carreras pues hay algo que es muy interesante que podemos poner imaginaos pues tiempo el tiempo que varía podemos meter desde lluvia hasta niebla hasta nieve de todo hay de todo aquí vale esto lo han cogido gracias bueno pues a como sabéis a que el motor eh, el motor magnet de, de project cars pues permite eh, cambios meteorológicos podemos poner incluso el tiempo real vale eh, si queremos correr tal y como, se está, como estaría en este mismo momento pues, eh, el tiempo en un determinado eh, circuito, ¿vale? Podemos poner pues, vueltas de formación, podemos obligar a pasar por boxes, lo que nos dé la gana. Podemos pues, poner tiempo, podemos poner vueltas, cambiar la hora, por ejemplo, si queremos jugar al eh, pues, eh, anochecer o por la mañana, podemos hacerlo, ¿vale? Y, y luego, bueno, por supuesto, pues podemos poner prácticas y clasificación. Si ponemos prácticas, pues aquí podríamos editarlo y meter el tiempo tal y como, como, como hacemos con, con el otro. Y nada, eh, esto sería todo lo que podéis encontraros en este automovilista. Y para no daros más la brasa, vamos a jugar un ratito. Vamos a escoger, pues yo qué sé. Eh, pff, vamos a empezar con los F3, que son pues unos coches que... Que sinceramente, pues me, me gusta mucho. Vamos a coger este de color rojo, por ejemplo, Carrecería de Alara. Eh, y vamos a, eh, pues, por ejemplo, pues yo que sé, coger eh, Kansai. Que aunque suene así, es eh, el circuito de Suzuka en Japón. Las partidas, bueno, pues tardan un poquito en cargar, pero no es algo exagerado. Y se me ha olvidado una cosa que me estoy dando cuenta ahora mismo. Y es que eh, no he cambiado la hora y vamos a correr con Fórmula 3 de noche, lo cual es un tanto imposible. Bueno, pues este sería el menú principal y como veis estamos de noche. Vamos a volver otra vez hacia atrás. Lo vamos a cambiar rápidamente ahora no va a tardar tanto en cargar porque obviamente pues ya tiene muchas cosas en memoria a ver si nos deja poner una hora más adecuada aquí lo cambiamos empezamos por ejemplo pues a, a las 3 de la tarde y le vamos a poner pues varios tiempos ¿Qué os parece así veis cómo cambian los tiempos le vamos a poner desde soleado se va se va haciendo cada vez más ¿eh? hasta incluso pues empezar a llover lo podemos poner así y vamos a jugar un ratito a este automovilista que tan encandilado me tiene tan enamorado me tiene eh, y bueno todos los que sois aficionados a sin racing deberíais eh, al menos probar trabajo que han hecho con el force feedback por ejemplo es, es tremendamente bueno y, y bueno ya lo era en la primera parte del automovilista 1 ahora simplemente pues lo han adaptado y bueno todo ese contenido que habéis visto me gustaría que supierais que es un contenido eh, que bueno pues han rescatado mucho del automovilista 1 vale y lo han actualizado pues a lo han actualizado a este automovilista 2 para moverse con este motor madness de, de project cars bueno pues esto sería el circuito de suzuka llamado kansai aquí por motivos legales supongo de licencias no sé qué problema hay con Suzuka, pero, por ejemplo, pues la gente de Project Cars eh, en su día también tuvo que llamarle de forma diferente y meter algún, algún que otro cambio en el circuito. Bueno, estoy yendo muy, muy lento, pero es simplemente para que veáis pues, lo bien que se ve el juego, ¿vale? curva siempre siempre cuesta un poquito entrar con ella ¿eh? es increíble lo, lo, lo bien que, que está el, el force feedback de, de este videojuego es, está tremendamente trabajado en un principio bueno pues durante el periodo de early access la gente estaba un poco está un poco aconcojada por decirlo así porque bueno pues eh, el falseed que conocíamos del automovilista 1, que era excepcional, pues no se estaba viendo reflejado en, en el automovilista 2, no habían sabido en ese momento aún trasladarlo a, a.. un poco apurado. No lo habían sabido trasladar aún a.. Uff. A este automovilista 2 y bueno, pues. Bueno, finalmente, pues eh, a lo largo de estos dos meses han estado trabajando un mogollón y, y bueno, pues ya ya tiene las sensaciones que tiene que tener. Estos F3, la verdad es que son una auténtica delicia de, de conducir. Quizás una de las categorías que mejor han sabido llevar a, al juego. Es increíble la cantidad de información que se recibe a través del volante eh, sobre el agarre del coche. Entonces, eso está muy, muy bien trabajado. Luego de lo que adolece, por ejemplo, pues el juego que le presta el, el motor, porque por ejemplo Project Cars, pues está muy bien, pero el force feedback pues yo lo noto bastante, bastante deficiente. En cambio, Reiza sí ha sabido, sí ha sabido implementar su, su forma de trabajar. Quería enseñaros otra cosita también. Tenemos... Eh, fijaos, nos está mandando a, a boxes. Tenemos más... Eh, información, si queremos, de telemetría. Fijaos, ahora... He roto el coche. Y tengo que ir con... Con el volante torcido para que ande. Aquí me, me dice que, que vaya... Vaya boxes. Bueno, por supuesto, tenemos la posibilidad de cambiar las cámaras. Fijaos cómo está el coche. Fijaos cómo está esa rueda trasera completamente doblada. Así es imposible conducir. Y bueno, vamos a probar otra, otra categoría. No sé si os habéis fijado cómo ha cambiado el tiempo. vale Cuando empezamos estaba casi soleado y ahora ya está casi completamente cubierto. Vamos a, a probar una categoría diferente para que veáis. Esto sería, bueno, pues coches de fórmula. Vamos a probar algo ligeramente diferente, como los Stock Car. O algo parecido. A ver qué tenemos por aquí. Mira, eh, vamos a, a probar estos coches del año de la pera que supongo que, que os harán bastante gracia y de la misma clase correcto y vamos a escoger pues un circuito brasileño eh, pues por ejemplo el circuito de curitiba por ejemplo sí, venga va el circuito de curitiba no lo tengo muy no me lo sé muy bien ¿eh? vale o sea que si veis que hago un poco ridículo no os preocupéis pero bueno, es para que veáis un poquito los, las diferentes categorías que hay que. Hay a porrón. A porrón de categorías con este juego. Eh, si queréis variedad, la tenéis. Porque es, es tremendamente extenso. Y la cantidad de contenido que ofrece eh, es, es, es brutal. Todo lo que teníais en el anterior automovilista está en este y más. Y bueno, pues vamos a, a correr con estos coches de otras épocas hay un pequeño detalle y es que yo creo que deberían corregir eh, deberían eh, mejorar un poquito la hay vale porque la hay a veces sobre todo lo que es la primera vuelta es como si le costara un poquito eh, si le costara un poquito bueno pues eh, correr vale debe ser que, que se hace un lío con tanto coche y al final van despacio entonces resulta demasiado sencillo eh, adelantar en la primera vuelta ¿Ves? Es como si te dejaran aquí un, un carril de adelantamiento si quieres puedes adelantar un montón de coches de, de un tirón. Fijaos, aquí, si quisiera, podría adelantar aquí un montón de coches. Podemos mirar hacia atrás, obviamente, hacia los lados... Cierto, una cosa, eh, en las opciones podemos cambiar como queramos eh, el layout, o sea, eh, la plantilla de, de lo que sería el HUD. Incluso, pues hay HUDs que permiten, bueno, pues eh, elementos del Hood que permiten pues varias configuraciones diferentes. Incluso hay diferentes eh, HUDs, ¿vale? Chase, Bumper, Light. Cockpit, vale, aquí hay un montón de, de hoods diferentes que podemos configurar. Eso está completamente, te permite el juego completamente ponerlo a tu gusto. penalizar aquí nos hemos saltado una curva y nos obligan a bajar la velocidad para que no tomemos ventaja de, de eso que acabamos de hacer vale. eso está muy bien incluso por ejemplo pues eh, en los circuitos que cuando salimos de boxes si ese circuito bueno pues tiene una línea que no podemos sobrepasar en la vida real sabéis que hay una línea que mientras salimos de boxes hasta que no termine esa línea no podemos cambiar de de, de lado eh, ese, el circuito pues aquí eh, en otros juegos no lo había visto y en cambio aquí sí te penaliza vale, eso está muy bien muy bien pensado oh. bueno esta sería otra de las categorías una categoría muy divertida que os recomiendo sinceramente que probéis vamos a probar algo más eh, algo pues diferente a ver qué más os puedo poner por aquí Vamos a poner, por ejemplo, pues camiones. ¿Qué os parece? Jugamos con Iveco, con, Ibeco, con un MAN, con un Mercedes o Volkswagen. Camión Volkswagen. Esto debe ser algo exclusivo de Brasil. Vamos a, a correr con, con este camión eh, y vamos a hacerlo, pues, yo qué sé. Eh, ¿Qué os parece si nos vamos, pues, puh, al circuito de Jerez? Venga nos vamos al circuito de jerez a ver qué tal se me da porque aún no he probado eh, la, la categoría esta de los, de los camiones es pues para que veáis la de cosas que hay y la, la, de, la de cosas que están por venir que eso es lo mejor o sea eh, hay un montón de, de cosas nuevas que van a ir añadiendo a lo largo de, de los meses eh, como coches de GT3, Nürburgring, eh, Hockenheim, uh, un montón de categorías bueno, pues, eh, de, de touring cars, eh, tanto alemanes como ingleses, o sea, yo creo que el contenido va a sobrar. Y bueno, pues nada, estos serían los camiones. Y allá vamos, a ver qué tal. Ostra, hay que marchas más cortas, enseguida hay que cambiar. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo se va? Toma. Bueno, creo que queda bastante claro que, que no, lo, no los he probado aún, pero son bastante especiales estos.. estos camiones. el volante, qué pasada Uf, es que se va de frente es como si como si no girases el volante está guay cuando coges los baches que notas los baches en el, en el volante Uf, esto es infumable <ríe> supongo que requerirá un periodo de práctica pero bueno, que sepáis que que podéis correr eh, con camiones, ¿vale? Este sería un camión de carreras. Lo había hecho en automovilista 1 hace un montón de tiempo. Y la verdad es que los notaba un poco diferentes. Los notaba un poquito más. Un poquito más accesibles, ¿vale? Pero bueno, supongo que será cuestión de cogerle. De cogerle el truquillo. Y bueno, pues nada, vamos a probar. Eh, ya que este juego es el juego de stocar, ¿vale? De Stocar Brasil. El juego oficial, pues vamos a, a probar, por ejemplo, pues a, a correr con, con un stockard de estos. ¿Qué os parece? Vamos a ver, uno que tenga una decoración así un poquito chula. Yo qué sé, venga, va. Este mismo. Ostras, no, no lo cambié. Este decía. Este, ¡Hala! El de Shell. Y. Y bueno, pues el circuito. Fuah. Es que hay tantos circuitos que no sabría cuál escoger. Pero obviamente es Stocker Brasil. Eh, ¿Qué os parece si nos vamos al circuito Brasil por excelencia? Interlagos. Y nos echamos una carrerita aquí. Eh, de un par de vueltas. Simplemente os estoy enseñando. ¿no? Mi, mi... Ahora mismo mi intención no es demostraros lo bien que conduzco. Ni nada por el estilo. Simplemente es que veáis que el juego funciona de maravilla en Linux. Gracias a Steamplay Proton. Y, y bueno, pues igualito, igualito que como lo podríais estar jugando en Windows. Yo creo que la diferencia es muy poca. ¿Vale? Bueno, pues esto es Stockard Brasil. Metemos la primera, nos vamos al cockpit. Y allá vamos. Ey. Tenía ya la marcha metida. coches tipo stoker y la verdad es que son bastante especialillos en cuanto a las reacciones, pero una vez le coges el truco resultan muy muy divertidos de, de conducir fijaos, de vez en cuando incluso veis cómo salta la goma de de los coches hasta ese punto realista, así podemos ir adelantando poquito a poco. Epa, epa. Bueno, a veces son un poco agresivos. Vale, eh, están todos tranquilos y te pegan los te pones a adelantarlos y te pegan un toque. Los tíos, o sea, como si les cabrease. Que les adelantaras, y bueno, lo que os decía el tema de, de la inteligencia artificial, que es algo que yo creo que tienen que echarle un ojo, porque no entiendo por qué la primera vuelta, pues le, es como si le costara decidirse a, a, a pisar el, el acelerador a, a los coches, no sé, es quizás eh, excesivamente sencillo el, lo que es el adelantamiento después ya en las siguientes vueltas ya resulta bastante más complicado debe ser que la inteligencia artificial nota que tiene más espacio para poder eh, conducir y, y entonces bueno pues parece que se espera un poquito más eh, de mejorar. creo que vamos un poco un poco largos bueno, al final hemos conseguido safar aquí más o menos pero mal que no se nos ha ido hay que tener mucho cuidado con el, con el pedal de freno en este juego, igual que con el del acelerador, porque una, una aceleración un poco brusca eh, pues nos puede llevar a, a derrapar y, y pegarnos, igual que con los frenos, ¿vale? El tema de los frenos, aquí si pegas zapatazo, eh, es muy probable de que te vayas de frente o, o, que se te, o que te dé el culo el coche, ¿vale? Hay que frenar con mucho ojo dándose poco a poco bueno, pues de, la, de la palanca de, de cambios para ir bajando la velocidad poco a poco. Estas curvas son tremendas. Pero bueno, estamos en Interlagos, ¿no? Antes era la carrera final del Campeonato de Fórmula 1, Interlagos. Se decidían muchos campeonatos en esta carrera. Y la verdad es que está muy bien porque en Brasil en esa época del año es bastante común que, que llueva mucho eran, y eran carreras a veces muy, muy locas. Entonces pues a veces había cosas, había campeones de última hora. Ahora cada vez es más difícil porque bueno pues como sabéis el dominio de Mercedes es casi absoluto y por no decir absoluto completo bueno, pues eh, no hay más remedio que, que apandar. Fijaos cómo ha ido cambiando el tiempo. Hemos puesto, teníamos seleccionado que se fuera eh, nublando poco a poco. Cuando empezamos estaba casi despejado. Y en cambio ahora ya la cobertura de las nubes es bastante importante. Y en teoría, eh, pues debería empezar a llover de un momento a otro. Por cierto, no sé cuál es el botón de limpia parabrisas, o sea que espero que funcionen de forma automática. Si no, mal asunto. Bueno, estoy yendo bastante tranquilito, porque básicamente por lo que quiero es enseñaros el juego, no, no quiero lucirme aquí. Epa, aprovecha. Hemos adelantado aquí dos aprovechando un frenazo que probablemente pues, fuera por algún toque que hubo que ahí adelante a llegar ahora a la última vuelta a ver si comienza a llover aunque lo hará de forma muy suave veis aquí ya está empezando a caer las primeras gotitas hay que tener cuidado porque ya con las primeras gotitas ya se nota mira se ha encendido automáticamente menos mal con las primeras gotas ya se nota que, que el agarre no es lo que lo que debería ser vale lados, hacia atrás hay una cosa que, que bueno, yo creo que deberían mejorar y es que la mayor parte de los juegos de simulación, cuando tú miras hacia los lados, tienes un botón para mirar a la derecha y otro para mirar a la izquierda y si pulsas ambos a la vez mira hacia atrás, estaría bien pues eh, que pudieras hacer eso, vale Epa. bueno, como veis está está la IA un poco baja vale la tengo bajita, simplemente para que veáis, bueno, pues, para que sea un poco más divertido y podáis ver algún adelantamiento, si no, con lo malo que soy, bueno, pues, sería un poco, un poco difícil, ¿vale? Y como veis, bueno, pues el juego se mueve de maravilla, no tiene ningún tipo de problema en representar un montón de coches, un circuito con multitud de detalles, efectos climatológicos, quizás donde se nota un poquito, bueno, pues de bajada, y es típico de, de casi todos los juegos, es cuando corremos de noche noche parece que el tema de la iluminación eh, pues me cuesta un poco más pero no es algo eh, excesivamente grave ahora mismo como veis va a 60 estables pero por una simple razón y es porque tengo eh, la sincronía vertical si no sería seguramente pues más alto vale y con esto bueno pues termina una, una, carre una carrera de project cars esta si la he conseguido completar y jugar pues eh, completa y nada, espero que os haya gustado. Os puedo enseñar aquí, por ejemplo, bueno, pues otra de las características que tenemos, eh, pues la posibilidad, obviamente, de ver repeticiones desde diferentes sitios. Podemos poner, pues, el eh, gol, esconder, si queremos, incluso la interface, vale. Y esta, bueno, pues va cambiando entre todas las diferentes cámaras que, que hay, vale. Pues ponerla de lado, hay que mal cogido esta, bueno, ahí está nuestro coche, como veis se esconde entre el, el, el paisaje, podemos tener una cámara onboard, una cámara desde atrás, desde, desde arriba, desde el tejado, desde el morro, ¿Eh? hay diferentes cámaras, por supuesto tenemos la cámara de, de, de cockpit. Bueno, pues nada, esta sería otra de las opciones que tenemos, ¿vale? Y nada, eh, espero que os haya gustado. Esto es lo que quería mostraros de automovilista. Creo que me he excedido un poquito con eh, mostrándoos todas las características que hay. Pero, eh, nada, creo que el juego merece la pena, ¿vale? Eh, por supuesto, eh, mi recomendación, si os gustan los juegos de coches serios, porque este es un juego serio, es un simulador, eh automovilista lo, es un juego completamente recomendable, ¿vale? Y ya no solo por el contenido, en circuitos, en coches, coches especiales diferentes, no son los típicos coches, como os decía, circuitos especiales diferentes con montones de variantes históricas, ya no solo por eso, sino bueno, pues eh, por la cantidad de detalles que pone la gente de Reiza. Eh, en su trabajo eh, en algo tan básico como es el force feedback en un juego de coches que, que bueno pues se nota un montón y, y bueno pues por todo lo que está por venir porque esta gente pues no saca un, no saca un juego y un par de actualizaciones y listo ¿no? esta gente eh, va a estar trabajando constantemente pues a lo mejor tres tres o cuatro años perfectamente sacando contenido y sacando nuevas características para, para este juego Vale, y nada, sin más, como siempre os digo, espero que os haya gustado, tenéis un montón de enlaces por ahí abajo, eh, de nuestros foros, de nuestra página web, por supuesto, de nuestros grupos de Telegram, de nuestras salas de Discord y, y de Matrix, de nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, eh, y, y bueno... También os dejo por ahí abajo también un par de enlaces por si queréis hacer algún tipo de donación para que se siga manteniendo todo lo que es esta página web de jugando todas Linux.com y, toda y la comunidad de, las diferentes, bueno, de los diferentes contenidos que ofrecemos como vídeos, como podcast y demás. ¿vale? Y nada, eh, si os gusta el vídeo por favor dadle a like. Si os gusta nuestro contenido, suscribíos y marcad la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Y, por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues lo dejáis por ahí. Nosotros le echamos un ojo y os contestamos lo antes posible. Vale. Y nada, sin más me despido. Y como os digo siempre, hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao, chao, chao, chao, chao. Hasta luego.